porque no es cierto que el virus haya atacado a todos por igual. Han sido las personas más vulnerables las que han sufrido doblemente durante este tiempo. La renta básica universal es una medida que podría garantizar una vida digna.